Hola, muy buenas. Muy buenas. Hoy vamos a analizar la frase Subiendo para arriba. Parece que la temática de estos vídeos va a ser andaluza, pero no tiene por qué. Subir para arriba son dos afirmaciones. Subir y subir afirmaciones o negaciones, ya depende de cómo lo mire. Pero lo que está claro es que son sinónimos subir y subir, subir para arriba. Para arriba es subir también. Eso ha quedado claro, ¿verdad? Pero hoy no estamos, no estamos, no estoy yo aquí para decir qué significa subir para arriba. Sino, ¿se puede bajar para arriba? Es una buena pregunta, ¿bajar para arriba? ¿Es eso posible? Pues sí, sí es posible. Y te voy a decir cómo. Para que tú vayas después, cuando termines este vídeo, a tus amigos, a tu familia, a tus mascotas. También es la familia. La familia... Como diría el bueno del padrino, la familia, es lo más importante según como lo mires. Si lo miras así, o si lo miras así, se ve de una forma o de otra. Pero lo que vengo a decir es que subir para arriba es posible. Es posible. Y te voy a decir cómo. Primero déjame tragar saliva. Acomodarme. Entonces, el proceso es el siguiente. Uno. Te pones en un, en un, en un ascensor. Es decir, que ascienda o descienda. Pero se le llama comúnmente ascensor, pero a veces también desciende. Entonces, te pones en un, en un en un ascensor. Aquí estás, ¿vale? Se ve. Y entonces, si le das a un piso alto al que estás tú, imaginemos que estás en el cero. Pues si le das al piso cuarto, pues asciende. Al cuarto, digamos que está aquí el cuarto Bueno, digamos que estás en el cero Y el cuarto está aquí, tú estás en el cero Entonces, en el momento en el que le das al 4 Y empieza a ascender De ahí viene la palabra ascensor En este vídeo estamos aprendiendo mucho Asciendes Y en el momento que tú notes como el cuerpecito Te pide salsa como que estás subiendo pero estás quieto y es mágico y, y fluye la magia por tu cuerpo pues en ese momento te agachas, te agachas, sí, efectivamente, te agachas entonces estás subiendo y en el mismo proceso que el ascensor, el elevador te eleva hacia el cielo tú te agachas te amanciguas, que realmente no sé qué significa, pero tú te amanciguas. Te queda agasaico mientras te elevas y así subes para abajo. Gracias por su atención. Tengo mis redes sociales en la descripción. échale un ojo. Si tienes alguna otra frase que pueda analizar fácilmente, pues me la dices. Y yo la analizo.